Mirá qué, pescado, ¿Ves? ¿Ves? Mirá qué pescado, amigo. A ver, a ver. Mirá que pescado, amigo. Filmando, eh. Hoy para el programa en vivo, eh. Mirá que pescado, amigo. Altos verdes, De los que empujan. De los que empujan para adelante. Vamos, Gusti. A ver, Tabito. Espectacular amigo. Garetear un ratito, Juanca. Sí, estaba planchado y muy bueno. Decidimos aprovechar esta brisita gareteando. De paso mostrando otra modalidad, Agusti. Mirá qué pescado, eh, para Juanca. Muy bueno. Una belleza, amigo. Sí. Hermoso. ¿Contento? Sí, sí, sí muy bueno. Le estamos llenando la canasta, ¿eh? Sí. A ver allá en vivo. Uh, Mirá en vivo la dejó mirá se pinchó tabo. se pinchó pero bueno espectacular compañero muy bueno alto verde pesquero la orfilia mirá el pescado quedó mocha la caña y se gira el bote mirá tomá dale el copo no lo esperé ¿eh? mirá Locura el toque verde. Levanta la brisita sí. y se activa. Pero Carlito sentadito con file amarillo. Como te dijo el guía, la papa frita de McDonald's. No falla, eh. A verlo acá, Carleoncho. Mira, amigo. Carleoncho, mira, ya tengo otro en vivo yo. A ver, en vivo. Vamos, miradle que trae Carlín. Vamos Carlín, que pescadín Carlín. Ya. Pescadito, a verlo, Guti, hermoso. El Doblete venía, amigo. De atrás se fue, pero quedó. El de adelante se fue y quedó el de atrás. Mira qué pescado. Hermoso pescado, Juan Carlos. Que lástima el otro. mira tengo pique yo ya teneme. Teneme por favor. Bueno, pasa que estamos desatentos. pero Mirá que pescado, a verlo. Regalo la imagen. Una roca el pescado de Alto Verde, amigo. Para un lado, para el otro, para un lado, eh. Uno para acá, otro para allá, un poquito para acá, otro para allá. Y mirá que pescadito, Carlito. Mirá que pescadito, Carlito, eh. Altos verdes. Un pescado muy fuerte, muy enterito, sin parásito, combativo. Gordo sobre todas las cosas. Un pescadazo. Un pescadito, compañero. Plancha, condición plancha, Gusti, eh. Condición plancha, ahora. Espectacular, y sigue rindiendo Alto Verde. Sí, sí, sí, sí, sí. mira que pescado, eh. Ahí nomás. Al pecho y al sartén, compañero. Ahí nomás. Eso. A ver acá la cámara, compañero. Pescadazo. Seguimos, Juanca aflojarle porque son de los que empujan en altos verde ¿eh? qué pescado, ¿eh? hoy día 21, día 21, nota para Baicastero LP, y Gusti, pescado bueno, Qué pescado, che. Mira qué pescado, eh. Como Darío, Dios manda, ya. amigo. Como Dios manda, ya. compañero. Ya. Del piercing, como los que Alto saben. Vamos, ¿eh? Altos Verdes. Qué locura, eh. Pica y pica, Guti. La cámara, compañero. ¿Es lo que es esto? <risa> Contento. buena, Qué buena onda, gracias. Programa de Bicastero la Plata hoy. Juanca, lujo. El compañero, copo, Carlito Copo para el compañero. Te dije que era un pescadazo clavalo, te iba a comer la otra boya Agusti, iba a buscar la otra porque es un pescado de popular. mirá que pescadito, ahí viene, altos verde, Muy de la mano de la gente de Castelo de La Plata, ya hay otro piqué, quedó allá en la última, no, se fue, bueno, pero este quedó, mirá qué pescado que pescado compañero? Vamos vamos. <risas> vamos. vamos. Corrimos y mirá con lo que te veniste, Vito. Copo, copo para el compañero. Ahí atrás el copo. No es mucho, mirá lo que tenés. Pescadazo, amigo. Pescadazo. A verlo. la, la mano estimula. Espectacular. Altos Verdes, mi cómo te recibió, amigo. Altos Verdes. Mira qué tortita para arrancar, como para empezar. Qué pescadito, amigo. Un pescadazo, sí, claro. copo copo para el compañero ahí atrás el copo Más mucho mirá lo que tenés pescadazo amigo pescadazo a verlo no mira allá en vivo mirá. uno por acá y el otro por allá para la gente de Vai, Castelo, La Plata. Y miren qué pescado, ¿eh? Gusti, de lo que empuja. no, Dos no. al hilo. Traelo, Carlitos, para la foto. Vamos. Esa es la foto que quería. Gracias, no, chicos. amigo. Alto verde, condición plancha, ¿eh? Y sigue la fiesta, mirá. Y siguen las pejerreinas, amigo. Mirá, muchacho. Mirá, Carlito sentadito. Con fila amarillo, como te dijo el día, la papa frita de McDonald's. No falla, eh. A verlo acá, Carleoncho. cadazo, amigo. Un lado para el otro, para un lado, eh. Uno para acá, otro para allá, un poquito para acá, otro para allá. y Mira qué pescadito, Carlito. Mira qué pescadito, Carlito. ¿eh? Altos verdes. Un pescado muy fuerte, muy enterito, sin parásitos, combativo. Gordo sobre todas las cosas. Condición plancha, tabito. A Shimano estimula doblada, amigo. Mirá que pescado, cómo te despidió Alto Verde, eh. ¿Cómo te despidió tos Verde, amigo? El último golpe que tenemos. ¿Y cómo te recibió? ¿Cómo te despidió, amigo? El piercing, como los que saben. A ver, montrale. Para que vean la carnada. Ojo de peterrey. Rey. Ojo de Peter rey. Ojo al piojo, ¿eh? compañero, plancha, condición plancha Agusti eh condición plancha ahora mira que pescado, eh ahí nomás, al pecho y al frente compañero, ahí nomás eso, a ver acá la cámara compañero pescadazo Seguimos, Juanca. Copo para el compañero, Copo. Uh, Carlito Copo para el compañero. Te dije que era un pescado de azotabalo. Te Iba a comer la otra boya, Gusti. Iba a buscar la otra porque es un pescado de jugular. <risa> Mira que pescadito. Uh. Ahí viene. Altos Verdes, Obvio de la mano de la gente. de Castelo La Plata ya hay otro piqué. ¿Quedó allá en la última? No, se fue. Bueno, pero este quedó. Y mirá qué pescado. Sí, claro, claro. contento, compañero? Vamos, vamos. <risa> vamos. Amigo, mirá cómo viene la línea, ¿eh? Qué pescado, te dije, esperemoslo, compañero, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Allá otro pique en vivo. Allá otro más en vivo atrás, mirá. Altos verdes, ¿eh? De la mano de vida Cristian Riva, amigos. Mirá qué pescado. Vamos. Adentro, que es afuera tarde, Juanca. O sea, con esto me quedo ¿Eh? Difícil, ¿Contento? ¿eh? A ver, levantalo no, un me poquito me lleva, más bro. Levantalo a la cámara, compañero Mirá, y allá viene el otro Allá viene otro, va A ver, mirá, uno por acá Vení, Juanca Hermoso trofeo, ¿eh? A esto apuntamos A ver, amigos, allá atrás ¿Eh? Vai Castelo La Plata hoy, presente, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué Tulki? Alto Verde, condición plancha, eh. Y sigue la fiesta, mirá. Y siguen las pejerreinas, amigo. Mirá. Muchacho. Mirá, boludo. Ya las corrida. Corrida por todos lados, amigo de Vierbe, eh Alto Verde, la Orfilia Mira, mira, Mirá, mirá, mirá que corría hermosa, mira, Mamá Que cosa linda, mirá, otra ya Que cosa divina, hermano Imperdible Alto Verde, Gustavo Pica y pica, eh Condición plancha, cátedra hoy ¿Qué manera, si cama, la, la perna roja Hoy porque... Hoy lo tapaste de cama al guía, ¿eh? hoy el alumno superior maestro, amigo. Esto tiene que quedar asentado. Y bueno, después de 20 años, hermano, amigo, había que aprender, ¿no? Se te dio, te felicito. Ah, ah. Vos también, Juanca, cerraste el día con este hermoso ejemplar, el de arriba. eh. Bien, Qué más? cosa linda, todo pescado grande. Mirá lo que son las corridas, ¿eh? impresionante, mirá. Va, va, mirá, mirá, mirá. Alto verde, mirá, pica y pica, eh pica y pica, después nos digan que no avisé, ¿eh? No, increíble, increíble, increíble, ¿eh? Sí, amigos, nos faltó un poco más de viento, pero no nos podemos quejar, mira 50 pescados, no hay para desmerecer, son 100 milanesas. Qué corridas, mirá, ¿eh? impresionante. Mirá. ¡Ah! Mirá las corridas enormes. hay que andar despacio con el motor en altos verdes mucho pescado por donde se mire infectado, infectado de pescado